misterioso en el túnel de su mente, despreciado, humillado y confundido, caminaba un hombre, sin nombre y sin destino, para muchos, el loco de la cuadra, para otros, el borracho de la esquina, algunos pensaban, es un pordiosero, otros simplemente, un asesino, se anidaba por las noches como un ave, queriendo calentar la rama fría, dormitaba y velaba al mismo tiempo, cual bestia que teme por su vida! Mucho antes que el sol apareciera, ya sus ojos habían visto la luz. Aquella era su señal, sí su señal, que podía un día más cargar a su cruz. Misterioso en el túnel de su mente, despreciado, humillado y confundido, caminaba un hombre, aquel que a pesar de su apariencia tenía un rostro angelical, guardaba siempre en su bolsillo, no una moneda, sin un puñal, un puñal que afilaba en cualquier piedra, sin importar lo que pensaran los demás, había creado un mundo tan pequeño, que creía que era solo de él, y de nadie más, caminaba, caminaba y caminaba, sin siquiera una palabra murmurar, muchas veces se le veía una sonrisa, y otras veces ganas de llorar, caminaba, caminaba y caminaba, sin siquiera una palabra murmurar, muchas veces mirando al suelo y muchas otras, clamando al cielo. Caminaba, caminaba y caminaba. Era dueño de la libertad y de todos los caminos. Era dueño de su soledad, era dueño de su fe, su esperanza y su puñal. Para muchos, el loco de la cuadra, para otros, el borracho de la esquina y para algunos, solamente un ser solitario por las calles del olvido.